Muchas gracias por venirte a esta meditación guiada. Esta es una meditación sobre abundancia. Muchas veces buscamos cosas externas para sentirnos bien, en vez de sentirnos bien internamente para traer esas experiencias o esas cosas que nos hacen sentir bien. Generalmente sucede de esa manera y generalmente no es así. Tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos y de ahí esas cosas van a llegar solas. Te invito a que te acuestes, estés sentado con la espalda recta. Si quieres puedes hacerlo en la cama antes de dormir. Te invito a que cierres los ojos. Y vamos a empezar con unas respiraciones profundas. Vamos a inhalar en tres tiempos y exhalar en cuatro. Inhalamos por uno, dos, tres. Y exhalamos por uno, dos, 3, 4, una nueva vez, inhalamos por 1, 2, 3 y exhalamos por 1, 2, 3, 4, una última vez, inhalamos por 1, 2, 3 y exhalamos por 1, 2, 3 y 4 vas a llevar tu atención a todas las áreas de tu cuerpo que sientas que están tensas y reposarte ahí como si fueras una persona muy pequeña y te sientas ahí en esa parte del cuerpo y respiras prestar atención a esas partes de tu cuerpo que están más tensionadas y ver relajándolas una a una te voy a dejar un rato sola para cada respiración respiraciones y vayas relajando tu cuerpo ya vuelvo Una vez que estés realmente relajada, vas a empezar a concentrarte en cómo te sentirías si ya tuvieras eso que querés. ¿Cómo se sentiría tu cuerpo? ¿Te sentirías feliz? ¿Te sentirías libre? ¿Te sacarías un peso de encima? ¿Te ¿Sentirías gratitud por la vida? ¿Qué sentimiento evoca esa cosa que quieres atraer o esa persona? que quieres atraer, o ese puesto de trabajo, o esa abundancia. ¿Cómo te sentirías si ya lo tuvieras? Concéntrate en todas esas emociones. Si quieres puedes imaginar cómo se ve teniendo eso en tus manos, o estando con esa persona, a respirar una nueva vez, inhalamos en tres tiempos y exhalamos en cuatro, inhalamos por uno, dos, tres, exhalamos por uno, dos, tres, cuatro, inhalamos una nueva vez, uno, dos, tres, y exhalamos por uno, dos, tres, cuatro. Ahora tomamos una última inhalación profunda, llenas bien tu panza de aire por 1, 2, 3, sostenemos y exhalamos por 1, 2, 3 y 4. Si quieres puedes irte a dormir con estas lindas sensaciones y si no puedes ir a llevarlas a tu día a día. Recuerda que siempre... Mientras más alargues este sentimiento, a lo largo del día, más rápido se va a materializar. No es un problema concentrarse en la falta de dinero, ni tampoco en la falta de esa cosa que te hace falta en estos momentos. Concéntrate a lo largo del día o en la noche en ese sentimiento que evocaste en esta meditación y manténlo a lo largo de tus días. Si sientes que lo pierdes, puedes volver a esta meditación.